Empezamos una nueva serie de vídeos que tienen como objetivo conocer qué es el responsive design, el diseño amable, así como las herramientas y las técnicas que tenemos disponibles para poder conseguirlo. La primera pregunta que nos surge es definir qué es el diseño responsive, qué es el diseño amable. Como todos sabemos, en los últimos años, el contexto en el que la página web se ha movido siempre, que es el contexto del escritorio, ha cambiado. Hoy en día todo el mundo utiliza la web desde un móvil, desde una tableta, desde el televisor. Es decir, los, los dispositivos que tenemos disponibles para poder visualizar páginas web cada vez son más diferentes. Por otra parte, ya hemos dejado aquella época de una web estática donde únicamente se proporcionaba información, sino que las web cada vez son más complejas, tienen más funcionalidades y entre ellas está la posibilidad de poder generar más información, que no tiene que ser necesariamente mostrada en un dispositivo digital. Puede, por ejemplo, querer imprimirse en papel. Por último, la expansión que ha conseguido la web hoy en día es muy grande, ha dejado de ser ya un espacio desde el cual obtener información y se ha convertido también en un espacio de trabajo, un espacio de ocio, un espacio de generación de negocio. Es por ello que a veces es más necesario que cualquier tipo de usuario pueda acceder a la web y obtener toda la funcionalidad que esas páginas le pueden proporcionar. Cuando me refiero a cualquier tipo de usuario, estoy incluyendo aquellos usuarios que tienen algún tipo de minusvalía que como mínimo les complica el acceso a dicha información. Así que es en este contexto en el que se mueve la web amable, que se mueve la web con diseño de responsive. Lo que esta filosofía proclama, lo que esta filosofía busca, es que en todos estos entornos nuevos que aparecen, la web que se va a visualizar tenga una alta usabilidad, que la web sea capaz de adaptarse a las condiciones de entorno que le proporciona el dispositivo en el cual se va a renderizar y que además lo haga pensando en cualquier tipo de usuario. Bien, pues posiblemente el punto de partida, el primer problema que tenemos delante, es trabajar ya desde el que hoy en día es el principal elemento de visualización de páginas web, como son los dispositivos móviles. El problema que surge con estos dispositivos es que el tamaño de la pantalla es un tamaño pequeño, o al menos pequeño comparado con los dispositivos de escritorio. En general, cuando hablamos de pantallas pequeñas, la cantidad de píxeles que hay en esa pantalla suele ser un número pequeño. Y eso para cuando trabajamos con porcentajes, cosa muy habitual eh, para ciertos tipos de layouts, no nos crea un problema ya que no es lo mismo trabajar con un porcentaje determinado, un 10%, por ejemplo, de una cantidad importante de píxeles como tienen las pantallas de los ordenadores de escritorio que con una cantidad pequeña como la que tienen los dispositivos móviles. Obviamente, si una columna ocupa un 10% de 2000, la columna serán 200 píxeles, sin embargo, ese 10% aplicado a una pantalla de 400 píxeles nos quedamos con 40. Es importante ya en este punto hacer notar la diferencia que hay entre escalar y hacer un zoom. Cuando un navegador web carga una página y el usuario quiere ver con más detalle el contenido de la misma, lo que hace es un zoom. Ese zoom lo que está haciendo simplemente es acercando o alejando la cámara que es utilizada para mostrar la página. Eso no implica en ningún momento que el contenido de la página se haga más grande o más pequeño. Somos nosotros, es la cámara en este caso, la que se acerca más o menos al contenido. Eso es diferente al escalado, en el cual sí que es la página, sí que es el contenido, el que se hace más grande o más pequeño en función de lo que el usuario quiera. Este comentario es muy interesante, ya que por una parte conviene tener muy clara la diferencia entre estos dos conceptos, pero es que además nos permite entender mejor el ejemplo que hemos puesto anteriormente. En una columna muy estrecha, en esa columna que hemos comentado de 40 píxeles, muy probablemente quepan muy pocas letras, y por mucho que hagamos un zoom, el número de letras que van a ver van a ser pocas. Las veremos más grandes, o sí, pero el número, la cantidad, va a ser la misma. Y va a ser un número mucho menor de las letras que cabrían si visualizáramos la página en, una, en un navegador de un escritorio. Bien, pues el ejemplo que vamos a hacer es muy sencillo. Simplemente cargamos en dos ventanas del mismo navegador la misma página y lo que vamos a hacer es en el navegador de la izquierda, vamos al menú de herramientas y herramientas para desarrolladores. Dentro de ellas podemos ir a este botón que tenemos aquí abajo que va a permitir simular la carga sobre un navegador móvil. Pinchamos y rápidamente podemos observar que la carga de la página resulta diferente a la carga que tenemos a la derecha. Tal y como está diseñada la página, se ha estructurado en función del ancho de la ventana. El ancho es mucho más pequeño, de tal manera que la estructura de la página sería diferente. Bien, pues para solucionar este problema, aparece un concepto nuevo, que es el concepto de viewport. Cuando hablamos del viewport, estamos haciendo referencia al rectángulo, a esa parte de la ventana del navegador en el cual la página va a ser renderizada. En un principio es un concepto sin más, no tiene mayor complicación, pero cuando hablamos de navegadores móviles el concepto se divide en otros dos conceptos. Solo con lo que ahora hemos comentado de lo que es un viewport parece claro que en un dispositivo móvil ese viewport va a ser de un tamaño pequeño. Aunque en general los móviles trabajan con las aplicaciones maximizadas, su tamaño de pantalla es pequeño, por lo cual el concepto viewport en un navegador móvil va eh, a hacer referencia a un tamaño pequeño. El hecho de ser tan estrecho es el que va a hacer que tengamos el problema que acabamos de ver, que nuestras páginas, al menos las que no están pensadas para trabajar para móviles, acaben renderizadas con una estructura que no es la que nosotros deseamos. Es decir, que su comportamiento no va a ser adecuado. Todo iría mucho mejor si en vez de trabajar con una cantidad de píxeles pequeña, pudiéramos replantear nuestra página en un tamaño más acorde a lo que son los dispositivos de escritorio. Es por ello que los navegadores móviles Diferencia en el concepto Viewport en dos nuevos conceptos, el Visual Viewport y el Layout Viewport. El Layout Viewport no es ni más ni menos que el tapiz en el cual la página va a ser dibujada de partida. Cada navegador móvil define un tamaño en píxeles para su Layout Viewport. Este tamaño es mucho mayor que el tamaño que tiene la pantalla del dispositivo, de tal manera que al cargar la página, esta se replantea con respecto a una cantidad de píxeles de un orden de magnitud similar al que tienen los navegadores de escritorio. Lo cual hace que la página, como mínimo, mantenga un comportamiento adecuado. Pero claro, esta página hay que representarla en una pantalla que tiene muchos menos píxeles que los que tiene el layout. Así que a ese rectángulo donde se va a renderizar la página es a lo que se denomina el Visual Viewport. Mientras que el Layout permanece inalterable en dimensiones, el Visual Viewport puede desplazarse en X e Y sobre él, y además puede hacer zooms, es decir, puede acercarse o alejarse del mismo. Podríamos imaginar que el, el, el Visual Viewport es algo así como un rectángulo que se mueve sobre el layout, permitiendo ver solo aquella zona sobre la que está y dejando el resto oculto. Cuanto más nos alejemos, más parte de ese layout vamos a ver y cuanto más nos acerquemos, menos parte vamos a ver, pero vamos a ver la más grande. De esta manera, como mínimo, solucionamos el problema del comportamiento de páginas cuya estructura está basada en el uso de porcentajes ya que como dato, para calcular ese porcentaje, cogemos un valor, una cantidad similar a la que cogeríamos en un navegador de escritorio. Para entenderlo mejor, podemos ver un gráfico que nos represente estos dos tipos de viewports. Tenemos una, un layout viewport donde se ha cargado una página, en este caso, la página de la Wikipedia. En un principio se ve sin ningún problema, ya que tiene unas dimensiones, como os puede ver abajo, unas dimensiones importantes, ¿no? un tamaño de layout importante en ancho. Y por otra parte, tenemos el visual viewport, que es un rectángulo, que sería el tamaño de nuestra pantalla del móvil, que define el único rectángulo que va a poder visualizarse del layout viewport. Ese visual viewport puede desplazarse, tanto en X como Y de tal manera que veamos una parte u otra de nuestro layout, o puede acercarse o alejarse, puede hacer zooms, de tal manera que veamos más o menos página de nuestro layout. Aquí se ha jugado un poco con hacer el visual viewport más grande, aunque realmente el tamaño, se, el tamaño físico se mantiene igual, y lo que ocurre es que, son los elementos de la página los que se ven más grandes o se ven más pequeños. Bien, pues muchos móviles, de hecho yo diría que la gran mayoría, lo que hacen es que una vez cargada la página en el Layout Viewport, hacen un zoom out, es decir, hacen un zoom de alejamiento, se alejan del layout, de tal manera que el Layout Viewport se vea completamente dentro de nuestro Visual Viewport. Eso hace que el usuario vea la totalidad de la página y que además la vea con un comportamiento adecuado, ya que, como hemos repetido, el replanteo, la estructura, se basa en las dimensiones del layout viewport, que son dimensiones grandes. Es decir, parece que tenemos el problema un poco ya acotado. Tenemos aquí las dos páginas de antes a las que les he hecho un pequeño cambio. Simplemente lo que he hecho ha sido modificar el ancho del envoltorio, el ancho que agrupa estos dos bloques que tenemos aquí, tanto el, el, el naranja como el verde, diciéndole que en vez de ocupar el 100%, como ocupaba en el ejemplo que hemos visto antes, ocupe el 60%. El objetivo es que ahora se vea más claramente cuando venimos aquí a las herramientas para desarrolladores y nos vamos al móvil, que veamos cómo este espacio de aquí aparece de la misma manera que aparece aquí. Esto es el 60% del ancho del layout viewport que tiene este móvil. Lo que acaba de ocurrir es que el navegador móvil ha cargado la página, la ha replanteado en su layout y ha hecho un zoom, se ha alejado, de tal manera que todo lo que viene en el layout tiene que mostrarse. Lo que tenemos a la izquierda es una especie de clon en pequeñito de lo que tenemos a la derecha. La página se ha adaptado bien, se ha comportado bien, el usuario visualiza toda la página, pero tenemos un problema. Para que todo quepa dentro, se ha tenido que hacer un zoom, se ha tenido que alejar la cámara del layout, haciendo que todos los elementos del layout se vean más pequeños. Es decir, haciendo que la legibilidad de la página en el navegador móvil sea mala. Bien, pues antes de continuar, dos pequeños detalles. El primero es que estoy diciendo que las páginas son como clones una de la otra, solo que una más pequeña, más reducida en un formato como escalado, pero realmente aquí tenemos un problema y es que en la página de la derecha la palabra personaje se está saliendo del rectángulo naranja. Sin embargo, aquí se puede apreciar, vamos a hacer un zoom, y se puede apreciar que cabe, justa, pero a caber cabe. Eh, ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que aquí eh, está pasando una cosa un poco extraña y es que el ancho que tengo en esta ventana del navegador, en la ventana grande, la ventana del navegador de escritorio, es más pequeño que el ancho del layout viewport del navegador móvil. De hecho, si me vengo aquí y esto lo hago un poco más grande, esto ya encaja y muy posiblemente ese tamaño o un tamaño similar sea el tamaño, vamos aquí a ser antes para desarrolladores, vamos a la normal, y nos está diciendo que el tamaño de la ventana es 994, lo hemos visto antes. Podemos venir aquí, señalarlo, y tenemos, y tenemos que el tamaño, aquí lo tenemos, caray, que el tamaño es 994 por 453. Ese 994 debe ser el orden de magnitud del layout viewport del móvil que tenemos a la izquierda. Es decir, que lo habitual es que en el escritorio tengamos un navegador mucho mayor, tengamos más unidades, tengamos más píxeles para trabajar, pero en este caso, al trabajar con la pantalla dividida en dos, nuestra representación, nuestra zona de trabajo es incluso menor que el layout viewport que teníamos en el móvil. Bien, Eso como primera pega. ¿no? La segunda pega es que, en el ejemplo anterior, teníamos las mismas páginas y, sin embargo, en el navegador móvil se ve una representación de la página web deformada, al menos cuyo comportamiento no era adecuado. Evidentemente sí que ha añadido un espacio detrás, pero ese espacio no tendría que haberle afectado a ese cambio tan radical un poco de comportamiento, ¿no? que ahora, ahora parece que todo sí que es coherente y antes no lo era. Vamos a contestar a esa pregunta.